Vale. Optimizar la nave. No van a nadie a la nave ¿eh? Bueno, si veo que va a alguien a la nave. Puerzo para ese aéreo, pero creo que no. Eh. A la nave, a la nave. No, no, no, no va a nadie, eh. Ministros. Y apaca en contención de.. Vale. A ver qué esta Rafa adentro. <risa> ya es. ¿Sí? o no? Sí. Eh. A salvo, ¿no? <risa> Ya, ya está aquí. Que... Ella llega justo <tose> el a tiempo. te gente, la gente. Hay un caustic aquí. Voy, voy, voy. voy. Entro. Dale, rata. Muy jodido, eh. Ah, voy ah, a por él. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué dices? Claro. Una hostia, una hostia. Vale. Es que he perdido, eh. Oh, yo, yo, yo. Vale, me llevo una PV, 20. Yo no llevo nada. Aquí hay un ¿Quieres una ¿O aquí es una de ¿Quieres claro, una Toma todo fosas. Vale, vale. De... Yo voy a evosión Spitify. Había chaleco azul por aquí arriba, eh. Ah, sí? Sí, sí. Pillarlo alguno. No, no sé de dónde, pero por arriba. Ah, no, no. Era un botiquín, era un botiquín. Era un botiquín. Eh, estamos en bunker. Estamos en bunker. ¿Estamos en bunker? Yo tengo Spitify y... Está abierto, está abierto. Vamos. Yo me tiro ya. Da igual, bueno, vamos al foso. También. Ya, me, me ha pillado aquí, tío, que justamente había. había justo ha sido deslizarme ahí en la, en la nave y llegar. <risa> tío, no llevo ni chaleco. Bueno, que tampoco lleva chaleco. Ah, sí, llevo yo, yo bastante jodido. Ok, he pillado un tubo cargado en caso de que alguien. Sí, era eh, la, para, para la Devotion. la verdad, botón. Puta madre. Deja aquí, disruptiva el eh, ¿Lombo? Venga Bueno, oh, nada, para sí Y sí, poco más ¿Cómo se hace? Está de costa que sea Puso ahí hay... Jorge! ¿Hay otro? Ah, no, no, no, mierda, era un casco bueno, Vale, vale pues, Casco llevo mochita, no? ¿Alguien se ha llevado al final una... un francotirador? Eh, yo me ¿tú llevo el lombo Oh yes. Muchas gracias. ¿Está abierto o no? No Vale, perfecto Pero tampoco está el chaleco <risa> No pasa <vas> <risa> nada. Oh, ver aunque haya uno... Ah, que tienes uno esto Eso, eso. Es un Con uno normal me vale Mira, uno dos allí A ver... Venís aquí, me ha salido ya Mira, mira Aquí andos. hay una tengo ya Conta a Flatline, no tío, me cago esto Amigos, aquí hay un cargador de energía ampliado a ver, es Y aquí hay disruptivos Aquí hay una mejora de arma Vale, eh... vamos a drenarse ¿no? si queréis No, no ha ido nadie, está en la zona Es verdad Letting go El ganchico del bueno, mola, eh desplegada <risa> Hay un casco, hay un chaleco nivel 2. Es. Ah, ¡Eh, un tío aquí! Un tío aquí, un tío aquí, eh. Ha subido. Sí, está oyendo. 14, eh. Va, va morado, eh. Sale con morado. Está jodísimo, eh. Voy a pillarle por detrás, eh. Subo, subo. Un jodido. Tumbado, uno. Tumbado, otro. Ahí, quedará uno, eh. Yeah. Qued Quedará uno. Púrate, sí, sí, métete lo que puedas. Un Nivel 2. Me oh, estoy exponiendo, a ver. a ver si me disparan. Llega un pack de su... No me disparan. Dispara. No, ni se vea nada ahí, pero tiene que venir a recuperar. Sí, sí, va a venir, va a venir, eh. Se esperará, tal, o vendrá. Sí, no o sea, tenemos excusas para esperar. Uh -huh. Voy a buscarle. Como no viene por ahora. Sí, he sí, tú una... te aprovecha aprovecho. Ringas tranquilamente, ¿sabes? Hombre, mira si con la con la habilidad está. Ah, sí, igual lo ves, ¿no? Enemigo detectado, ¿dónde? Cerca, ¿eh? Si lo arriba, claro. arriba, arriba, arriba, arriba, en tejado. Encima no está. ahí como cojones subo, pero está arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Aquí? Eh, mierda. Sale como rata, eh. No tengo, lo tengo. No tengo que curarte. Se va, se va por vosotros, eh. Bueno, a favor, me estoy metiendo escudo, eh. ¿Por qué? Ay, le va vale, a dar Vale, vale dejadme, dejadme pilas o baterías, eh, que no tengo nada. Pídate, Please. Yo tengo. Dos y dos y dos. Vale, el Aquí hay una mira. Eh, llevas pesadas, pero yo te puedo tirar ligeras, eh. Vamos. Oh. Aquí hay 95. Ya, de aquí hay y que... Es bien, gente. Hay una Me tengo que meter escudo, tío. Cuidado, voy, ahí, voy. ¿Cómo está? Está tirando para abajo, eh. Está para abajo, Lo veréis por ahí enseguida. Sí, viene. Abstain, o sea. No, no viene, no viene. Viene. Me tira una piña. Ah, a, a ver si se la come. No veo, sí. Se la ha comido, eh. Bajo. Eh, está, está por ahí. Va. Sí, por ahí. Ya está. Era solo uno. Bien, sí, es eh, un cradle que lleva el tío, eh. ¿Qué dice? Ah, no, pilla, pilla. acaba de pillar el bro. Pues suelta aquí una carabina con todos los accesorios, bro. Bueno, no sé. Vale. Y va ligeras. ya sí, yo no pillo nada más, tío. Eh, no nos pilla ¿no? ahora. vale. No. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos... Sí, mira, te lo dejamos aquí. O oh, este un fire con la spitify, eh. A ver. Fantástico. Speedify de botio en el combo es de brutal, eh. Encima si no, con turbo cargado. Buen bueno, tanto, más. chaval. Aquí tienen más balas, aquí, aquí, aquí Tengo 240 y 200 balas. ¿Están <risa> suficientes? Sí, sí. Toma, en ese caso, ¿no? Es que tengo toda la parte de arriba, 3 y 3 cargadas. Bueno, me falta un poquito de pesado. Uf, casi sube, eh. No está casi sube, eh. Sí, a la burbujilla. Oh. Yo de aquí no veo nadie, tío. A ver... Oh no, no sube... Ah, me he caído. Ahí, ahí arriba no me deja poner. Solo Pero, hasta ahí. Si me habéis puesto aquí, a lo mejor ¿Eh? sí. No, es que no me deja subir tanto con la tirolina ya. Me sale en rojo siempre. Eh, ¿nos movemos o...? que queráis. No se ve nada. No, me monta aquí un parque de tirolina. Vamos de edificio en edificio. <risa> el eh, estoy seguro que ya no necesitan na, nada más de aquí, ¿no? Los tíos. No. Yo puedo necesitar los jeringas o granadas. ¿Jeringa? Yo llevo 5. Sí, si sí. sí les sobra, porque es por completado. Porque llevo 6. Mm, ¿no? Yo llevo 5, 2... No me acuerdo ni tanto. Claro, nunca he escogido. Jajajaja. Esto es una piña, por ejemplo. Ah, de aquí se ha pillado el rollo, el tío. O sea, con fénix. A mí, yo es que llevo ya dos. Yo llevo uno solo. Ah, no me vale nada de esto, ¿no? Hostia, un estrangulador, tú. Un torno Yo ya la llevo. Sí, estaba en la vina esa, eh. Yo he visto una ahí, David. No, no, no, yo tuve cargador, no, en estrangulador, que me ha salido uno. Eh, no me... Bueno, estamos en la zona ya, cojones. voy a pinchar el. Hay una mejora de vamos, allá, eso no si tenemos. Y pincho en la siguiente zona. Vamos. Joder, estamos on fire, eh. Sí. No nos falta ganar. Sí, sí. <risa> no, yo también me he cogido un poquito, también ya, eh, el AIM. Ahí, ahí. Recuperando recuperando AIM. <risa> ¿Cómo va volando este? Sí, <risa> sí. Es el puto loco del El Galphio, tío, es si lo mejor del juego. Oh. Siguiente la. Da Danos visión del siguiente tiro. Ya nos podemos subir a la piedra, creo. Sí. <risa> Otra vez. One more time. Vamos a Glove, si queréis. Yo, bueno, yo, yo, yo llevo yo, llevo Yo llevo Lombo, no, yo No os preocupéis. Y yo os puedo marcar donde hay gente de World Ulti. Pues ya está. Se vino. O sea, ¿cuál quieres, ¿a cuál queréis ir? ¿A esta o a esa? A la que está dentro, a la que está dentro, a esta de aquí Exploremos por aquí ¿A cuál? Uh, A la que a hemos dicho a intentar Claro Te tira, a, ver, ¿qué tira? ¿A, ¿A qué me deja, ahí. Sí. Yo estoy aquí, ah. Lo que pasa es que no me puedo mover, si me muevo uh, me caigo Mira, aquí se puede estar Yo aquí <ríe> Yo estoy dando matojos <ríe> Qué chitada, soy un camper Ah, mierda me tú Eh, ahí está, oh, sabemos sí, la vi? eh, oh, sí, te todos ¿David? Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo, lo, pasa lo, lo que pasa es lo que lo es un blanco fácil de la hostia, pero cagamos tú. ¿Pero se ve o estáis extendidos? No, no, no se ve, se ve, eh. Se ¿Lo, se lo, se ves? Ve. ¿Lo ves tú? Estamos es aquí. Que me, eh. salí, me salí marcado, con el borde marcado. Ah, vale. Tenemos suerte, ya estamos en el anillo. Tenta caer en nosotros a ver si puedes. A ver, vamos ya en el otro lado y así vemos todo. Vale. Si sí, mientras te deje. sí aquí me, me cubre una piedra, a mí se me da todo poco también. Vale, en ese pueblo no hay nada. Todo okay, el... no nadie. O sea, quedan cuatro pelotones ya solo, eh. Sí. Se están dando en el búnker, parece ser. Sí, en el búnker, dos pelotones. Bueno. Sí, siguen dando, eh. Victoria. Vamos, ¿no? No, no. Sí, ahora que eh. Vamos por el búnker, que yes. estamos dentro del círculo. Sí, es ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Y les pillamos la altura. Ya no se dan, eh O pues si estaban por allí van a venir mejor por ahí Están con la calma Yo creo que, yo creo que a lo mejor es quedarnos aquí eh Arriba Sí, habría que venir también la espalda Por si acaso van por fuera tío Que uno se quede fuera Me quedo yo en la piedra en esa chunga Ah vale fuera Sí, teniendo la tiro Tengo uno aquí Vale, voy sin chaleco, está a punto, ¿eh? está a punto David El miraje Y, y tienen ahí un, un tío con lombo, sí, cuidado Hecho echo para atrás a curarme Me Estoy curando, eh Está jodísimo, eh No tiene escudo, no tiene escudo Aquí. Sí, Sin escudo también el de árbol eh hay que rocear, hay que rusiar. Sí. Este a nada. Se va. Uno tira. Otro muerto? Queda otro, queda otro. Está a nada. ¿Todo? ¿Todo? Vale, bueno. Juraos, bueno. curaos. Yo estoy bien. Recargando. Yo estoy bien también. Sí, si, solo manda, si solo manda, no. manda bien. Mi, mi, tres. Eh, viene, viene, sale allí, sale allí. Sí, pues eso. Joder. ¿Joder? Me meto un pennis, eh, me meto un pennis. Aguantadme el juego si de podéis de momento no puse, ya Cúbrelo Tres segundos, tres segundos y disparo yo Cúrate, 150, baja, cúrate, 200, cúrate está, está jodísimo, está jodísimo, eh le, le quitas por Está ahí, ahí la, eh el, Tiene mochila dorada, eh Vale, se habrá curado ya del tirón A la izquierda Me da una 98. No! no, no, hay, hay gente, hay gente Son... Yo he visto dos, eh Tirado. uno a uno, uno Eso tres... Van a levantarlo Mira, de coña Tira piñas eh No tengo piñas curarlo, ¿eh? Yo también Jorge, tío, no, no, no, no Da igual, da igual no, no, han no han levantado, no han levantado No han levantado No han levantado ¿No han levantado? No, no, no, no. Sigue tumbado, sigue tumbado ahí Y esta está sin chaleco No, tío, hace ni Se está curando, ¿eh? Se está curando, ¿eh? Y el otro sí, no lo veo, ¿eh? Está arriba, está arriba He fallado, he fallado, tío Creo que solo queda esa, ¿eh? Porque no le levanta, el tío re Aguántalo esto Está por el otro lado No le va a levantar, no le va a levantar, le ha abandonado, le ha abandonado Está allí, está allí Es vuestra, tío, haga solo a ese Quedaba que solo hostia. ese Eliminas a la parca Sí, motherfuckin, oh. sí Buena, dedicada a oh, Nina, no a mi amor Sara, estaba para ti Estoy en falla, estoy en falla, hoy. Dedicada a Nina, dedicada a... a ver Estamos a todo no a, ¿A quién más tengo que dedicársela? ¡Me había 1.122 de daño! Ahí, ahí. A Nina A ver, dame un segundo que cargue esto. ¡Sí, WTF, sí! ¡Se ve no! ¡Se ve no! ¡Se ven, no! A Víctor Valencia CG, a Juancho Games Z, no, a, a Sergio Viamontes, a Brumo81, a Isaac25 y ya está. Muchas gracias a todos por pasaros sí. por el directo y que G, para el G, sí, sí, no. en el puto chat.